Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, recogida de los mejores campos de cultivo de internet. Y por supuesto, hoy quiero hacer un vídeo que de verdad os vais a quedar impresionados. Se trata de el Way Down. ¿Sabéis qué juego es ese? Es el último juego de PlayStation 5 y posiblemente uno de los mejores juegos de la Next Gen. También hablaremos, bordearemos un poco por, a, por encima los tres juegos que se vienen en febrero Para el PC Plus, y terminaremos, por supuesto, viendo un poco del way down para que veáis hasta cuál es el techo tecnológico. Quiero decir unas cuantas cosas más, pero vamos a empezar con el vídeo. Para empezar. Eh, bueno, vamos a rebajarnos aquí un poquito oh, pero, par 10, si soy yo soy yo soy yo, bueno, va. sí, sé que soy yo ¿qué dice? Noel Noel come mierdas Vega oh, Noel come mierdas Vega el Animal Crossing tiene calificación a partir de tres años veamos veamos sí, sí es para todos los públicos, sí, sí, qué listo. A ver qué dice. Es decir, que es un juego diseñado para niños de tres años. Con. E <ríe> sí, para para, para niños de juego de. de <ríe> para niños de tres años, ¿no? Los de Gugutata... Los de. sí. Con eso te lo digo todo. Tío de 40 años jugando al Animal Crossing, riéndose. ...y luego el Horizon es una mierda... ...no, yo no he dicho que el Horizon sea una mierda... ...yo he dicho que el Horizon es una basura... ...junto con toda la comunidad... ...de Sony, como tú... ...que sois basura... ¿Eh? ...y eso por no soltar... ...unos cuantos calificativos más... ...ya te he bloqueado... ...ya te he denunciado... ...ya... ...te he eliminado de, de, de la, ...del canal... Qué pena, ¿no? Iba a ser yo, lo ves? eres un único una mina de oro, tú eres una mina de mierda. Pero mejor que te conté, porque fíjate, ya le gustaría al Horizon, aquí lo aquí lo estáis leyendo. Mira que te digo una cosa, que ya quisiera el Horizon tener las mismas ventas que Alan y Crossing. Y sí, soy un tío de 40 años que lo mismo te salva el culo en una en una campaña, en un juego como de Division 2 o en en un Gears ¿eh? te salva al culo ¿eh? que eso, que tú, nada más que le, leyéndote veo que eres el típico subdotado algo que he aprendido de, de alguien que te ha, te ha respondido también eh, porque de verdad eres un sinvergüenza como todos los de tu calaña ¿eh? esto es a lo que a lo que habéis llegado de PlayStation a esto eso es a lo que os dedicáis, ¿eh? y luego el hater es uno por llamaros como sois, lo que sois, ¿eh? por llamaros por vuestro nombre. No, pues mira, chicos, la piel fina te la guardas ¿eh? porque mira, mira, mirad cómo, cómo se comporta. ¿eh? Otro llorón más Escúchame, pedazo hijo de la gran puta Dime dónde vives, que te juro que te voy a coger la cabeza esa de moro que tienes Y te la voy a reventar contra el suelo ¡Me cago en tu puesto! ¡Eres un mierda! ¡No sabes jugar FIFA! Es que, es que qué suerte tienes, hermano Es que me llevas dos veces y dos goles No es normal, te llevo yo diez veces y un gol Eres un mierda, te juro que te voy a reventar, Me cago en tu muerto, hijo de la gran puta Escúchame Escúchame, eh, ve hijo de la gran puta Perdón, escúcheme, Hijo de la gran puta ¿Para qué? Le, le faltaba terminar y decir de puta de bueno, hasta el próximo mañana nos echamos otro FIFA ¿no? y por lo que entiendo de la pelea bueno, más o menos, por lo que entiendo de, lo que, de la discusión el tío no sabe jugar lo ha dicho él mismo es que tienes mucha suerte, ¿no será que, que, que tú. <risa> no será que tú no, no eres bueno jugando? No será. Yo creo que más bien es eso, ¿eh? Pero bueno. has eh, ha jugado dos veces y va a goles y yo llevo diez y la más que he metido uno, porque eres malo. Porque eres un muñón, Porque eres un un manco yo que sé qué coño te pasa a ti para pa perder tantas veces bueno, no, no se lo eché la culpa al otro <ríe> está la mierda con tus puertos bueno eh, los de playstation plus que hay aquí ya son gente pues realmente de playstation están totalmente indignadas mirad eh, esto no es esto que estáis viendo aquí es del twitter de playstation plus españa y estos son, ¿eh? para que lo veáis bien, ¿eh? los juegos que os pertenecen para febrero. No es broma. Ahí lo estáis viendo. Ahí lo estáis viendo perfectamente. PlayStation Plus España. Descubre los juegos del mes de febrero. Combate en UFC 4, que lo tenéis en el Game Pass porque electronic arts está en el game pass por si a lo mejor no lo sabíais de hecho también está el fifa 2021 es que, que, que para qué queremos la play bueno perdón perdón planet coaster este también está en la xbox game pass el único que no está es el tiny tinas que es una especie de dlc o algo así que se convirtió como una especie de juego eh, pero que no llega a hacer un juego directamente Pero vamos, o sea, un DLC O sea, te están dando dos DLC Te están dando un juego Y una especie de DLC Casi que le podríamos llamar un juego Para febrero Pero, ojo Para los de Playstation 4 Para los de Playstation 5 El Planet Quaster Que es un juego al que eh, eh, literalmente, tú puedes construir una especie de montaña rusa. Puedes construir una montaña rusa o directamente, pues eh, hacer una especie de modo historia y raro que tiene en el que tú vas, pues sorteando. O sea, es que va Sí, es verdad que tú controlas el ritmo al que vas y que luego te piden hacer cositas, pero es aburrido como el solo todavía está en el game pass de hecho todavía está en el game pass y el ufc está en el game pass en la parte de electrónica eh, del día play y eh, a play vale vamos a ver rápidamente algunos comentarios eh, no soy partidario de la guerra de consolas ni me gustan las comparaciones pero podríais esforzaros más vaya decepción de mes menuda morralla y encima sacáis pecho último año de plus anual que me claváis dice o sea Microsoft te da la hostia del siglo la semana pasada y este es el que seguid haciendo que os van a merendar con un exclusivo al año, no basta Mira que me jode, pero estos van libres, estos van libres, hasta que sea demasiado tarde. La gente tarda en mudarse de plataforma, pero cuando empiezan ya no paran y será tarde. Un poquito más abajo, para que veáis que, uff, este mes no he metido ni uno, ni siquiera en la biblioteca, y por lo que veo el mes que viene tampoco, madre mía lo que cuesta tener un título decente. Otro, vais a peor, llegados a este punto a ver si Equipo de España compra Playstation y nos quedamos con lo bueno de cada uno. Sigo con Play porque tiene ciertos exclusivos que quiero jugar sí o sí, pero no para de decepcionarme lo poco que ofrece respecto a la competencia. Vale. Eh, decepción de mes, otros teniendo juego juegos el día 1 como el Rainbow Six para ustedes a 80 pavos jugadores bueno miremos el lado bueno ahora PlayStation Plus es la librería de Epic al cual pagamos 60 euros anuales para jugar solo online y llenarnos la biblioteca de mierda a la cual nos vamos a jugar pero a la cual no vamos a jugar o sea, por tenerlo pero que está ahí para cuando estemos muy desesperados y aburridos lo siento por el eh, bueno lo siento que este está hablando del community manager cada vez que me cada vez estoy más convencido de vender mi playstation 5 y comprarme una xbox series x con game pass ha sido una gran decepción una pasada, lo que está ofreciendo Xbox y lo que vendrá. Por ahí también había otro que decía: Bueno, esto, esto, esto para, para nuestro amigo, el don Maduro. Planet Quaster. Mira, este 3. Se parece mucho a este 3. No, no se parece. Yo creo que sí, ¿no? bueno what the fuck bueno, todo esto, este mes me ha parecido la mayor mierda de todos los tiempos hay otro que dice, bueno, a ver si está eh, deseando que llegue el Spartacus para que aporte algo nuevo, pero que va a aportar chiquillo, ¿Qué va a aportar si no es capaz ni de llenar un Playstation Plus dignamente, cojones ¿Qué va a aportar y por cierto, en tendencia, ¿qué está pasando? Starfield, Goti, mira ya te digo yo vuestros Goti os los metéis por el culo no importa un carajo que, que los Goti, sinceramente segundo, Starfield por si todavía no os habéis enterado, el Starfield ya es uno de esos juegos que no entran dentro de Playstation no es para vosotros jugadores es para nosotros los de Xbox para nosotros y a ustedes eh, con el UFC4 que por cierto está en el, en el Game Pass el Planet Quaster que también está o, ha, o desde luego lleva un montón de tiempo en el, en, en el Game Pass eh, de ahí que le echara al ojo porque yo sabía que no era un juego que me iba a gustar pero bueno es la única oferta para playstation 5 o sea muy mal el servicio muy mal muy mal el servicio pero bueno peor que el servicio peor que la consola peor que los juegos que tiene hasta ahora en el catálogo de playstation 5 es la nueva adquisición de un juego nuevo fascinante con unos gráficos increíbles lo vais a ver ahora, ¿vale? Lo vais a ver ahora. Espero que os guste. Ayer incluso salió en la televisión. Salió anunciado en la televisión, no es broma. Eh, PlayStation 5 anuncia el juego Way Down. Como sabéis, el, eh, es un juego de la película Way Down, que es una película de un robo sale gente de de España como por ejemplo José Coronado, o sea, en fin, hasta ahí todo bien, hasta que ves el juego. ¿Me ¿Queréis ver el juego? Vamos a ver el juego, vamos a ver ahí un poquito. Yo aquí lo he estado viendo de este canal que aún no sé cómo me convenció para. Ah, sí, se me olvidaba. Eh, dos de los puntos positivos eh, valorados sobre este juego por la comunidad de playstation 5 Uno está en castellano qué pena que los textos no o por lo menos no sé por qué ponen los textos en inglés y... pero bueno ya veréis que el juego tampoco merece mucho otro punto positivo que tiene el juego que según la comunidad pipera eh, tiene minijuegos y con eso y un bizcocho ya tenemos un juego como digo, este salió en la tele, esto me parece ya de risa pero bueno, vamos a ver un, unos cuantos retazos para que veamos primero, este personaje que estamos viendo aquí este personaje que estamos viendo aquí, que por cierto tiene esto una difuminación que parece que estamos en el Horizon 0 down, pero no, no, no, no, no, no. El, el, el, por Dios pero esto es Next Gen, esto es, tiene su Ray Tracing tiene, no, no lo veis, no lo veis hay lucecitas hay, bueno, en fin eh, muy bien todo, ¿no? vale a meterme en esta loca aventura de robar en el banco más seguro del mundo el tesoro más famoso Bueno, sí lo sé Necesitaba un ingeniero Y aunque aún no me he licenciado Soy el mejor de mi generación Y uno de los que más seguro estaba De que no vale, quería no me convertirme me en alguien gris y aburrir Una de las cosas malas que tiene este juego Además es que como no hayas visto la película No, no, no vas a poder jugarlo Trabajando para una multinacional ¿Esto qué es? Esto lo he visto He visto varios gameplay en varios canales y sucede exactamente lo mismo Esto Esto es... ¿Veis? Por eso me metí Entonces en este libro Aunque no las tengo todas conmigo Y sigue sonando esa voz en el interior de mi cabecita Que dice Tom, ¿cómo te has metido? Por cierto, para el que no lo sepa Este es el chaval que interpreta The Good Doctor ¿Se parece? ¿No se parece? ¿Veis un poco raro de que, de que esto sea tan recto así que parece que haya sido dibujado a mano de, con el ratón, pues es porque ha sido dibujado un arte, hay un arte en, en PlayStation que eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede quitar. Hombre, en esto? Se supone Tom, que este es el chaval de, de, de Good Doctor, es que Tom. no lo habéis reconocido. ¿Tomas qué haces? ¿De lo Estamos con, hablando. Mirad, por ejemplo, este detalle Este detalle tan significativo ¿eh? Esto no es... Polígonos <ríe> De verdad A estas alturas, polígonos O sea ¿Esto qué es? ¿Me queréis explicar esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y este pelo? ¿Y esto que parecen todos... Eh... Perdona, Klaus Estoy... Esto qué le está pasando a la camisa de, de esto, Estoy... un poco nervioso. No esperaba tener que meterme en el bar. Bueno, no esperaba tener que escucharte tanto. También te digo, también te digo. Bien, fijaos también, por ejemplo, un escenario. ¿Eh? Qué bonito, qué bonito el escenario, no? Qué bonito el escenario. Os gusta el escenario. Pues vaya mierda de gusto, tenéis es el escenario más muerto que el que, que el alma del que ha creado este juego. Nada más que digo eso. Y precisamente. Ahora entra y calcula el sitio donde habría que poner el magnetómetro. Vamos a ver cómo se mueve dentro. Dios, estoy dentro. Dios mío, por Dios. Esto, que es, el la cámara esto, esto es el espectro, justo debajo esto de la lo de lo, la lo, lo, lo de este vale que sea así. Por si acaso no traigas el carro hasta que el resto del equipo cumpla o sea, sus es que objetivos. Es malo con ganas, no en de verdad. Que te por, finge por favor. Tengas que salir de es la malo habitación Miradlo bien. Mirad bien. O sea, se supone que esta es la chica guapa. Vamos a ver la chica guapa cómo anda y todo eso. Tenemos el nombre. <ríe> ¿Habéis visto? Mira, oh, oh, oh, qué manera, qué qué andales, qué es. Por cierto. Vamos a, vamos a verlo otra vez. ¿eh? Vamos, vamos a verlo otra vez. Venga, anda, anda, hazme el placer. Me va anda. a ser muy útil cuando nos descubran y todos estos palurdos me estén apuntando a la cabeza. Corto. Nos ha llamado palurdos a toda España. Vale, gracias. A ver cómo te meneas. Dios santo de mi vida. Disculpe. Aquí tienes que elegir así. He venido por verdad es que fue un fastidio perderlo. Sobre todo porque pensábamos que estábamos de parto y se quedó en un susto. Todos y cada, cada uno de los personajes parecen NPC. Ninguno se parece... A... ¿Tu mujer está bien? Sí, sí, me llamarán... Parece que, que tiene la, ca la, la cadera doblada. Ay, Dios oh, mío, amenaza de juego, señores. Un momento. No voy a perder mucho más el tiempo. Ya, aquí ya. Yo creo que. Pero Estoy os quiero presentar a José. Y se me ha una forma. Coronado. José no difuminado. Ah, otro Depende de cómo los queráis ver, ¿no? Porque. Oh, qué detalle! Estupendo. ¡Qué detalle! Qué, detalle ¡Qué detallista todo, eh! Mirad, eh Antes de que llegue mirad, o no mirad, vamos, por Dios, ¿dónde está? ¿En un búnker de. ¿Esto qué? Es? es incomprensible. Pero se supone que pues este es bien. el. Momento en el que llega, si sí, este es José Coronado, José Coronado, ya veréis Por el gran parecido con bolla, el actor, señor. Leandro, aquí está. ¿Usted cree? Está bien, reconozco que intentaba ella que está ahí como doblada empeña en probarme, señor Medina. Vale, espérate, me voy a quitar aquí un poquito, a ver si puedo enseñar a ver al señor José despeinado. Uh, Aquí. Coño, la leche. Aquí tenéis a José coronado. Es José difuminado. José... Mmm, hemos hecho el juego en el 2003 y... Y con la calidad de un juego de 2003 recién salido, ni siquiera lo hemos eh, terminado. Eh, veis cada detalle, veis qué cantidad de detalles. O sea, está lleno de detalles. Bajaré yo misma por la llave. Dios, dejo aquí, Dios aquí la tarjeta. Mío, esto, es que, Ay, Dios mío, ay, oh, por Dios, qué malo. Qué fastidio de... Señores, este, ya, ya termino. Señores, este juego lo he visto en la televisión española. No en la, en la pública, sino en la privada, ¿eh? En la privada. ¿Sacáis pecho de este juego que lo podría haber hecho cualquier imbécil? y A día de hoy, lo, bueno, a día de hoy incluso mejor que esta cosa, esto que coño la, que la ha hecho una persona o qué? ¿Esto, ¿esto qué es? Y pagáis por anuncio, pagáis a la prensa, para que diga que playstation, playstation, claro, normal el criterio que tienen los chiquillos, si ven en la tele playstation, playstation, playstation tiene que ser buena, ¿no? lo dice la tele, pues no dijo, esta es la calidad, de este es el ray tracing, este es el, los 500 pavos que le van a, a, a manga a tu padre, eso si sí, consigue comprar, ¿Eh? En su momento, como digo, porque si no, hemos visto una, una especulación de hasta 1.700 euros por una PlayStation 5. Y ahora mismo todas están, o la mayoría, la gran parte, la gran mayoría están en el servicio técnico. ¿Os van a devolver el dinero por esas Playstation Rotas? No. ¿Sabéis que ni siquiera tienen consideración? Ya que os habéis comprado una PlayStation 5. Eso para que para que lo penséis, ¿eh? Y lo penséis. Y lo meditéis. Y ya con esto os dejo. ¿Os habéis comprado una PlayStation 5 para que y, y, os habéis suscrito a vuestro PlayStation Plus? Para que os den un solo juego. Uno, con mucha suerte os habréis gastado 500 euros, Supongan, suponiendo que sois uno de esos afortunados, pocos afortunados, que han comprado estos años, este, este año, eh, o el año pasado mejor dicho, una consola de última generación. Por 500 euros. De última generación que no tiene nada. De última generación. No tiene ni 4K. Ni tiene... O sea, los juegos en la PlayStation 4. De hecho, y esto es algo... Siempre lo digo. Porque me llama... Porque es que me llama mucho la atención. Que en una PlayStation 4 se vea mejor. Que la PlayStation 5. Simplemente. Me llama la atención. ¿Dónde está ese metal líquido? ¿Dónde está esa mierda? Es que nos no dais cuenta de que os han estafado. Que llevan años, no, bueno, años no, décadas ya, estafando, desde que nació Sony, lleva estafando a la gente, lo primero que hizo fue una arrocera, y no funcionaba, y no tengo que decir nada más, señoría, <ríe> yo creo que, que, es que esto eh, ya, voy a dejaros esta pantallita voy a dejaros esta pantallita para que os divirtáis un poco. Pues nada amigos, esto es todo lo que tenía que decir. Espero que lo disfrutéis bien. Ustedes que sí podéis, porque tenéis Nintendo y porque tenéis Xbox. O, o una de las dos. Y a los que tengan pues Playstation, pues que ni se aparezcan por este canal. Porque esto no es un canal para piperos. Niños rata y demás sucedáneos que hay por la vida así que ya me estoy eh, ya, ya me estoy sobrepasando de tiempo así que hasta la próxima amigos